Hola, ¿qué tal? Ranita en el canal, aquí en el video para ustedes. estamos en que te ha sigo con John. Hola, John, ¿cómo estás, compañero? Hey, hola, ¿todo muy bien? Hey, me alegro. Mira, yo te avisé el chingo de sniper que tenemos aquí, el montonazo Esto, estos. Mira, mira, mira, mira. Aquí mira esta chefe. arma. <ríe> eh, pero, pero, ¿quiénes están allá? ¿Quiénes están allá? Pues mira, ¡Hala! mira, ¿quiénes están allá? ¡El rabito! ¡Hola, qué tal! Esa Rabito y Alessi, y Papu, tenemos que tirarlo. Oigan, ¿podemos aparecer en cámara o nos van a disparar? Esa es una excelente pregunta No, no aparezcan, no aparezcan, no aparezcan No aparezcan, Rabito, nos vamos a disparar No, aparezcan, Papu Ahí está, viendo la Está apareciendo, imbécil Hay que confiar, hay que confiar No confíes, te van a disparar en las patas, bro No vas a poder caminar Vale, ranita, esto se trata... De corredores uh -huh. versus Franco Ellos tienen que correr y nosotros tenemos que tratar de impedir lo que lleguen arriba donde tienen Va a ser muy piezas. fácil porque estos son unos mancos Hello, oh, manco. Mira, mira, mira, mírame. opa Hola, a ver, ¿dónde está? Vente, papu Uy. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué hacen los sucios? Les Me falta roncaría, eh, Me falta mejor Les falta Pensé que estábamos peleando contra gente con manos Señora, me ofende Papu, ¿por dónde? ¿Dónde está esa gente? Que no los veo Subimos al segundo nivel, vamos, rabito Si llegamos a la cima tendremos armas para acabar con este par ¿Y? de imbéciles ¿Serio? ¡Se cayó uno! ¡Se cayó! ¡Dale, no! dale, dale! ¡Está ¿cómo? vivo, está no, vivo! ¡No, no, no! no, no ¡Sigo no. vivo, Alexi! ¡Sigo vivo! ¡No te preocupes! ¡Ya le he subir como puedas! Ya, ¿Ya no puedes subir o sí? No, ya no puedo, bro Hasta aquí llegué es ¡No, ¡No, qué asco! <ríe> Seguiré con la tradición. Uh, mira, mira, me escondo detrás de estos bolos. No pueden darme. Soy como Después un ninja. ¿Cómo, no, como que ninja, como que ninja. A ver, a ver a no ver. No pueden verme, soy un ninja, me oculto, me, me, me metizo con el ambiente. No, no, oigan, que, oigan ¿qué hacen? ¡Disparándole a los tanques! A, ¡No! ¡Qué asco! Bro, <risas> tengo que salir de aquí. rápido, rápido, rápido, Nada, rápido, rápido, rápido. No, no, no, ¡Ay, no! Pero los tanques tengo que dispararle dos veces. Qué asco. El sucio ese va. Quedo solo yo. Representando el, el, el underground, los barrios bajos Allá voy el Alexi soy, un de ninja, soy un ninja, soy un ninja, soy un ninja, soy voy un bien. ninja, soy un ninja ¡Mira, mira, mira! mira ¡Qué mira. rápido se mueve el sucio! Brother, ¡Qué rápido qué me muevo, impedido. brother! <risa> ah, tácticas aprendidas en Vietnam en el 46 Oh, oh ¡Corre! Bro, ¡No! ¡No, dale! Oh, ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me dieron en las nachas, cochinos! <risa> Uh, oh, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. ¡No! ¡Ahí está! <ríe> ¡Buena, John! ¡Buena, panita! Sí. Me noquearon, amigo. Buena buena bueno. Ahora nos toca correr, John, papu. Ay, no, de lista? nuevo. ¡Qué asco! Pero. ¡Ah! Oh, ahora ya, ya. sí. vamos a derrumbarlo. Alexi, es el momento de la venganza. Alexi, hay que darle en todas las nachas ahí. no, no, nah, nah, nah ya no van a poder ser capaces de derrumbarnos. Vamos, ya no, no. Como derrumba a tu compañero. Vamos, vamos. Salta. Oh, oh. ¡Hay balones! ¡Hay balones! ¡Hay que tirar los balones! ¡Eso! ¡Cubriéndonos los balones ¡Vamos, vamos, vamos! Tres, dos, uno, ketchup! Oh, oh, el balón! ¡Hambre, nah, qué malos! Aquí sacaron la puntería prohibida. ¡Toma! Uy, creo que le di en las patas, ¿eh? <risas> en las patas, en las patas, para que no puedan ¿A cambiar. ¿A quién le dices en las patas? Porque a mí no me dice... El John, el John creo, el John, el John... Eh. Toma. ¡Uy, uy! uy esquiole, esquiole, la 1390, la 1390! Hay que juzgar a vamos, vamos, vamos. uno. Aquí a Play o a John el que aparezca primero. Va, va, va, va, Toma vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Los contenedores! ¡Que echan no. gasolina! ¡Vamos, a explotar, no, no! No, no, pero explotar. ¡No hacen nada! ¡No hacen sí, nada! ¡Corre, John! No ¡Corre! ¡Corre! Oh, no, ¡Hostia! No, no, acá se no, no. me dan con el cono ese! Ur, vamos, ur, vamos, ur, vamos! Corre, corre, corre! No, malardos <risa> que son, papu! Se están salvando por nada, amigo. Tenemos que es, eh, prevenirlo, predecirlo. Dale, dale, ahorita, ahorita le hice la tristeza. Uh, ¡Los vi, los vi, los vi, los vi! Para aparecer uh, por arriba! ¡Vamos! Nah, ¡Ese nivel! Son? ¡Rabito a las tres! ¡Va a las tres! ¡No, pero a las tres, imbécil! <risa> ¡Ay, qué giren! <risa> vale, vale, vale, ya estamos que llegamos, John, ya estamos. ¡Ya estamos venga, venga, nada, venga. papu! ¡Ah! ¡No, pero! ¿Pero qué le hicieron suelo? a John? No se vale A Play que sigue corriendo No lo papu. vemos, pero sabemos que... ¡Ah! ¡Me ¡Explotó al suelo! ¡Ya ganamos! Me siento estafado Ok, John Bueno, ya sé que perdimos esa Pero tenemos una ganada Estamos empatados Y este es el desempate, papu Ver, no nos dejaremos ganar esta. Mucha que estás ganando? Ay, De nuevo. Saqué mi móvil, mi, mi tamagotchi Vale, vale. Uy, qué asco. Ven para acá, rabino. Ven, tarde. Uy, ven para acá, asqueroso. Uy, ¡Ole! Ven, ven, ven. Corre por tu vida. ¿A quién le di? ¿A quién le di? Me di en el pie. Alguien le di, ¿Alguien le di? en le di? las costillas, loco. Amigo, aquí hay un cartel que dice Nagasaki Eso nos est estará intentando decirnos algo ¿Cómo? Nagasaki. No, Nalga... ¡No! ¡Esa no! A, ¡A los contenedores, loco! ¡Los contenedores! ¡Eso, peta, eso peta. ¡Nos llevamos uno, papu! Se acaban de dar cuenta que se cayó en el mismo lugar donde murió antes ¡No! ¡A ver, queda uno! ¡Queda uno! Espera, ¿puedo uno? explotarlos yo? No, no puedo, no puedo, no, ver, puedo no puedo no Qué asqueroso! ¿Dónde estás? ¡Sube! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Amigo, voy para el tercer nivel! ¡Uy, qué asco! No se le vio la cabeza ¡Eso no va! <risa> ¡Vamos! ¡Otra vez una finta! Mira, aquí estoy ¡Ahora no estoy! ¡Ah, pero! ¡No lo estoy. veo! ¡Pero, Papu! Uh, ¡Esta es no cosa! Estoy. ¡Estoy! ¡Ahora no estoy! <risa> ¡Ala, ala, qué asco! ¡Ve para acá, ve para acá! A ver, a ver, a ver. Vamos, sale a este de aquí. ¡No, no, no, no, no, no, no! no, no, no, no, no. A, ¡Hemos ganado! ¡Me salvo, no! Vale, John, tenemos dos victorias. ¡Papu! A punto de ganar. Claro. Estamos Amigo. a un punto de ganar. ¡Córrele! ¡Córrele no sin miedo, a, Papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin miedo, sin miedo, arecito, ¡Sin miedo, sin miedo! No, no ¿Quieres que te entrar. meta miedo, bro? Pues primero, a ver, a ver, a tu a compañero ya no está ¡Uh! Casi no, mi compañero casi. sigue atrás mío ¿Qué, ¿Qué estás diciendo tú, sucia? ¿No me desmote. ¿Seguro? ¿Seguro? Ajá, a ver, asómate, asómate, asómate. Cuando menos pienses, vas a mirar atrás y estará tumbado en el suelo y todo muerto No, no, no, esta vez John lo va a lograr John lo va a lograr y va a, va a estar conmigo, papu ¡Se puede, se puede! ¡Ay, me Vayan! dieron! ¡Qué asco! Buena, buena, Lexi. corre, corre, corre, corre, corre. Los contenedores. ¡Oh no, oh no! ¡Vamos, John, ¡Córrele, papu, ¡Córrele! ¡Te espero! ¿Me quieres explotar? ¡Otro! ¿otro, otro no, no, no. ¡Vale, ¡Mira, vale! ¡Ay, acaban de explotar algo aquí! Oh, ¡Aprovecha, aprovecha! ¡No, el conito! No, aperate, no, no, alo, no, espérate, espérate, espérate! vuélvete! vuélvete se ¡Uy! ¡Se escapó el John! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Corre, corre! Casi me da esa cosa. Joe, ¿cómo <risa> se escapa? Nada, nah, me... dale. Le puedo traer estos... los pies y se asoma un poco. Son malardos, papu. Son malardos. Empieza Sucede. con los contenedores de arriba. Los... No. Los... Se explotan demasiado rápido. Por un demonio, lo que faltaba. Cuidado, cuidado, papu. Cuidado, cuidado con eso. No, no, ver, no tengo ángulo. Yo sí, le disparo, le disparo. Cuidado, oh, vamos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Espera, corre, qué Corre, corre, corre. Espérate. Ahora, ahora. Quieto, Pero, quieto, espera, quieto, espera, quieto, quieto de nuevo. Quieto. Vamos a, vamos a explotar esto primero. No podemos. No se puede. ah No se puede. ¡Qué asco! Ay, para, para, para, para, para, para, para. Vale, vale, corre, corre, corre, corre, corre! corre, corre, corre. Uy, ¡Uy, ¡Corre! uy! ¡Corre, corre! Vale, vale, luego al pasado, papá. Vamos, vamos, vamos, vamos. voy a sacar okay. mi secreta! El ¿Es que son malardos, loco. No, no, no, ¿What? no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Corre Mátalos Corre, corre, corre ¿Cómo que mátalos? Tengo que correr primero, papu Pa' llegar a Rabito Le queda <risa> la última subida Tenemos que darle sí No, sí. le el último momento Lo que Es la mitad vida. de vida Es la ventaja que tenemos ¿Cómo que mitad de vida? A ver ¡Ay, no mames! ¡Pérate, <risa> <¡Trotera! risa> <risa> pérate! Uh, bro esto, esto es muy riesgoso Estoy en rojo, loco Estoy en rojo Tengo miedo <risa> Voy a darte en scope. Toma ¡Pium! ¡Pium! No, no, no. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Uy! No me salvé, no lo sé, papu No, no, no, no, no, no, no, no no, miedo, tengo miedo Rabito, tenemos que matarlo aquí, es nuestra última oportunidad ¡No, no, no, no, no! no ¡No! ¡Alexis! ¡Ahí está, papu! ¡No, no, no! ¿Dónde están los asquerosos esos? me voy a esconder, me voy a esconder! ¡No se va a dar cuenta de dónde estoy! ¿Dónde están? ¡Asquerosos! ¡No, no, no, no, no, no! Pero es que no le puedo dar, dónde salen esos sucios? ¡Corre! A ver. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Me estoy escondiendo. ¿Cómo que se están escondiendo? Dejen de esconder. ¡Ay! Veo uno por allá. ¡No, flashback de Vietnam! ¡Ah, ¡Ay, no! le di y veo otro por aquí! ¡Sí, si yo... ¡No! Si yo muero tú mueres! ¡Qué asco! No, eh ¿Qué no se quiero, vale. mi, quiero mi venganza asquerosa Estamos buenísimos La victoria está de nuestro lado